Give me a gift! Está abierto, está abierto, está abierto. el fin de semana no va a tener para... ¡Ay, no, quiero no, ¿Cuánto? no! no que era, Todas sí. las sí. canciones sí. también, me dijo, me mandas un pinche saludo, me si no me viera me va a correr. Tu cola, eh. Te sigo. Mira, mira, ya está. Mira, pongas así. Mira, Tamarindu, y la doña Irma. A ella. También te dice que ponerte sí, mi teléfono. Lo por los venga ya después de ya está moviendo, llega puerta, coches, más de los años me está <cciones> Dale, gracias. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. el dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale. Var es una de las cosas que las en me las quiero llevar a todas por la casa pero no